Vamos a presentar una vez más nuestro segmento Secretos de Cine. La vez anterior habíamos venido con algunas escenas que no sabíamos que habían tenido que improvisar ahí los actores en ese momento, pero que quedaron... Están 10 puntos que sí. el director dijo, bueno, dejémoslas, que sean parte de la película. Esta vez te traemos, eh, quizás eh, con una mirada más trágica, ¿no? Algunos actores que fallecieron lamentablemente en pleno rodaje de una película y toda la producción, director, guionistas y demás tuvieron que salir a reemplazar a esa persona para poder darle un cierre a la película o a la saga. Porque claro. hay muchas de estas películas que te voy a contar que forman parte de una saga bastante extensa de películas. Tal es el caso del primer actor que te traemos, que quizás de nombre no lo conoces mucho, Richard Harris. Me decís quién es, el profesor Dumbledore de ah, claro, Harry, Potter, sí, Harry Potter, profesor que alcanzó a actuar en la 1 y en la 2, en las dos primeras partes de Harry Potter nada más, porque cuando se encontraban en el rodaje de la número 3, El Príncipe de Azkaban, fallece lamentablemente Richard Harris, que fue quien interpretó el papel de Albus Dumbledore, que es el director de Howards, como bien sabemos los que hemos visto eh, Harry Potter. Cuatro meses después, bueno, obviamente tuvieron que parar el rodaje de la película, parar la pelota y decir, ¿qué hacemos ahora? ¿Buscamos a alguien que lo reemplace? ¿Cómo avanzamos? Y se eligió de esa manera a Michael Gambon, para que reemplace a don Dumbledore Para que sea el nuevo profesor sustituto Que terminó actuando en las seis películas restantes De la franquicia de Harry Potter Ahí tenemos la comparativa no Del primer profesor y el segundo La verdad que bastante parecidos Pero bueno, los que son verdaderamente fanáticos de Harry Potter Y tienen el ojo ahí como bien atento a todos los detalles No tardaron en darse cuenta Que era otro el actor que lo interpretaba Si viste la película más por encima Capaz que, web pasó, de pasó de largo. como piña viste, Pasó de largo No te diste cuenta que el profesor don Dumbledore había sido cambiado Este papel se lo habían ofrecido Antes de Michael Gambon A Peter O'Toole Pero este al ser muy amigo De Richard Harris que había fallecido Dijo no, no voy a aceptar el papel Porque Richard fue muy amigo mío Y me parecería como una traición Quizás ocupar claro. el lugar Que venía trayendo él con este personaje Tan icónico que es el profesor Dumbledore Así que de esta manera fue reemplazado Para completar la saga de Harry Potter Que bueno es sumamente exitosa, sin dudas. Mira, vos no sabía ese dato. ¿Viste? que Sí, son parecidos, la barba <risa> blanca, larga, muy gandalf, ¿viste ese estilo? Bueno, pasó, pasó. Vamos a continuación a compartir, eh, bueno, la edición pasada lo mencionábamos a él, a ledger que fue quien le dio vida a este memorable guasón de Batman, El Caballero de la Noche. Claro. Bueno, las mejores eh, películas de Batman, lo vemos a él, que falleció muy joven, joven lamentablemente, en el año 2008 por una intoxicación medicamentosa no, con fármacos que él se administraba para tratar el insomnio y la depresión y en ese momento él muere antes del estreno de Batman El Caballero de la Noche pero también se encontraba rodando esta película que se llama El Imaginario Mundo del Doctor Parnasus este... Después de que él falleciera tuvieron que detener el rodaje Y lo que decidió hacer el director, los productores y guionistas de esta película fue modificar todo Pegaron un volantazo con la historia que, que venía trayendo esta película Y de esa manera deciden incorporar a Johnny Depp, Jude Law y Colin Farrell para reemplazarlo, vos decís, ¿cómo tres personas lo van a reemplazar en un proyecto? Porque reescribieron el guión para que se viera que este personaje, que en el principio era el que hacía Hit Legend, viajaba por diferentes dimensiones y su apariencia también se transformaba. Lo cual se mostró mediante la incorporación de estos tres actores, que fueron Johnny Jud y Colin. ¿De qué se trata esta película para los que no la vieron? Bueno, el Doctor Parnasus es líder de un espectáculo artístico viajero y guarda un oscuro secreto Miles de años atrás Él le vendió el alma de su hija Valentina Al diablo eh, Ahora el demonio quiere cobrar su recompensa Y con el fin de salvar a Valentina El doctor Parnasus Debe hacer eh, una apuesta final Quien reúna primero cinco almas Va a ganar el alma de Valentina Su hija Tony, un hombre salvado por el equipo de Parnasus Acepta ayudar con el objetivo de obtener la mano de Valentina Bueno, es una película de aventura A la vez romántica Pero bueno, fíjate cómo tuvieron que dar Un volantazo Un mal. volantazo, reescribir el guión Que el personaje viaje por dimensiones Que cambie de forma para justificar La incorporación de estos tres actores Qué loco, encantó, ¿no? Sí, terrible, desconocida bueno, otra de las más conocidas es del actor Paul Walker, que fue quien debía a Brian O'Connor uh -huh. hasta la película número 7 de la franquicia Rápidos y Furiosos, que bueno, dentro de poquito en el mes que viene, estrenan Estrena. la número 10. En ese momento obviamente detuvieron el rodaje, fue un golpe fuertísimo para todo este equipo que venía trabajando hace tantos años y, y, y se preguntaron cómo podemos sustituirlo a este personaje tan icónico en esta película, no podemos desaparecerlo de la nada. Bueno, lo hicieron con la ayuda de ...de sus dos hermanos... ...que ahí estamos viendo... ...en pantalla... Eh, ...que se llaman Cody y Caleb... ...para que ellos pusieran el cuerpo... ...ellos iban a hacer los dobles de cuerpo... Eh, ...para actuar de su hermano... ...y el rostro cómo lo recrearon con una tecnología que se llama CGI, que es ilustración mediante computadoras, para poder ponerle al cuerpo de los hermanos la cara wow. de Paul Walker. Fíjate qué loco, eh, que, que no se llega ni, ni a notar. Estas son algunas de las escenas en las que colocan este rostro de, de mentira hecho con eh, digitalización artificial, este, para, para poder... Eh, Recrear a este personaje, re loco, ¿no? Es impresionante el, el nivel de, de tecnología que uno ni siquiera lo percibe. Impresionante. Y vamos a agregar uno más, para cerrar lo vamos a compartir rapidísimo, es el actor Philip Seymour Hoffman que murió durante el rodaje de los Juegos del Hambre, de las últimas partes de los Juegos del Hambre, recordarán que Sin Sajo estaba dividida en parte 1, sí. parte 2, las iban roda, rodando este, al mismo tiempo, él muere eh, debido a una sobredosis de heroína mientras realizaba estos rodajes y solamente le faltaban 10 días para terminar de filmar, fíjate qué, qué trágico todo. Bueno, él hacía el personaje de Plutarch eh, Heavensby, para quienes lo quieran eh, recordar al haber visto esta película. En lugar de cambiar el actor y recurrir a, a CGI, que es esta inteligencia por computadora, que recrea el rostro y demás, que fue lo que hicieron con Paul Walker, decidieron reescribir el guión de las escenas que a él le faltaban rodar y darle sus diálogos a otros personajes, al personaje de Woody Harrelson y al de Julianne Moore, que son otros de, de sus socios que, que, que actúan con él ahí en la película. Directamente decidieron... Cambiar esas líneas finales, lo que le quedaba filmar a él, que ya lo había ensayado, eran escenas que él mismo había propuesto uh -huh. para la película, se las terminaron dando a otros personajes.